Bueno, buenos días a todos. Estamos por iniciar la jornada de entrevistas a líderes de la comunidad latinoamericana que están haciendo un trabajo conjunto desde ULAPA, Unión Latinoamericana de Pacientes. Y estamos muy contentos de poder charlar con Florecita, con Florencia Braga. De, Argentina, que en algún momento se incorpora a esta reunión y que será la primera en estar con nosotros para charlar acerca de estos temas. Estamos integrando a los invitados que van incorporándose y bueno, esperamos que todo vaya bien. Eh, esperamos a Florecita. Listo. Bueno, como decía hace unos minutos, me da muchísimo gusto empezar esta serie de entrevistas con Florecita, con Florencia Braga, que es muy probablemente el alma más viva de esta unión. Es una promotora incansable de ejercicios a favor de quien más lo necesita en el universo de las personas que viven con un problema como el que nosotros atendemos muchas gracias florecita por estar con nosotros estoy tan feliz yo estoy más Absolutamente feliz feliz qué bueno florecita, me da mucho gusto <ríe> primero que nada y como evidentemente todos los ejercicios que tienen que ver con el currículum de las personas son abundantes te quiero pedir que tú misma te presentes. Dinos quién eres, a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello, Flores. Bueno, yo soy Flor Braga. Eh, soy mamá de Felipe, que tiene 24 años. Eh, trabajé toda la vida en cultura. Uh -huh. eh, en realidad, en cultura, cuando esa era mi preocupación única, eh, Trabajaba con un sistema muy similar al que tengo ahora de trabajo, construyendo redes permanentes y queriendo que el trabajo eh, significara un conocimiento mutuo y un enriquecimiento de las partes, y siempre a favor de los intereses latinoamericanos, porque siempre fui muy latinoamericanista, creo, nuestra región, pero en algún momento dado me hicieron un diagnóstico, se lo hicieron a mi hijo, pero fue como si me lo hubieran hecho a mí también, porque los hijos son nuestra vida también, sin duda, de una enfermedad que no tenía cura, no tenía tratamiento, y que cuando uno la googleaba, lo único que aparecía era pronóstico, ceguera. Y a partir de ese momento a mí me cambió la vida completamente, yo trabajaba en artes visuales, eh, que como imaginarás, eh, había una relación extraña en la cosa. Yo el primer ensayo que escribí, yo escribí muchísimo tiempo sobre teoría del arte, y el primer ensayo que escribí en mi vida tenía que ver con el goce retiniano. Y mi hijo tenía un problema de retina. Entonces, eh, honestamente sentí que no podía seguir haciendo ese trabajo de estar señalando permanentemente las bellezas de la vida. Mirá para acá, mirá para allá, mirá qué lindo. Y tener mi único hijo, el amor de mi vida, eh, imposibilitado de ver bien. Entonces pensé que de la misma manera que en su momento había entendido que había que lograr que las artes argentinas eh, crecieran y, y fueran respetadas y contempladas en el mundo entero como lo que son, pues son fantásticas. Tenía que ver la forma de hacer gestión internacional a favor del desarrollo de la ciencia que pudiera beneficiar eh, los intereses de, de mi hijo. Eh, pero inmediatamente que me puse a trabajar en eso, que empecé a hacerlo junto a una gran amiga, que es Carolina Oliveto, que es la persona más linda que conocí en mi vida, tengo que decirlo. Eh, sucedió que aparecieron personas de muchísimas patologías que estaban totalmente desesperadas, muchas de esas patologías mucho más serias que implicaban riesgo de vida para los hijos eh, y gente que estaba perdidísima. Y entendí que había un tema ahí, un tema importante del que había que hacerse cargo. Toda la vida me interesó la política, toda la vida me interesó lo social, pero cuando llegó... Esta problemática a mi vida, entendí que ahí tenía un deber. Y cuando uno encuentra su misión, no hay nada que lo aparte. Eh, mi misión en esta vida es garantizar derechos de acceso a la salud. Esa soy yo. Tienes, eh, de mi parte, una enorme <risa> cauda de admiración. Yo te conocí hace poquito más de una década y. Desde el día que coincidimos allá en Argentina me percaté que estabas dispuesta a ir a todo y que no tenías nunca la idea de el retorno hacia lo franco, hacia lo sencillo, hacia lo dócil, hacia lo que se puede controlar. Fuiste a todo no guardando nada para el regreso y eso es admirable muy admirable. ¿Te dedicas a esto porque según nos has expresado tu hijo tiene un padecimiento importante y luego encontraste que la fórmula tenía que servir la fórmula de trabajo tenía que servir para otros. Hoy mismo en la organización que estamos construyendo Ulapa el ejercicio más rutilante es este que pretende aglutinar en torno a una sola causa a los países de Latinoamérica y eso me parece remarcable, florecita, remarcable. Recientemente en México el presidente Obrador López Obrador recibió a diplomáticos y algunas personas destacadas en el mundo, entre ellas a Isabel Allende de Chile, que extendió un discurso que habla mucho de la unión latinoamericana, de las coincidencias múltiples que tenemos, de la fortaleza que podríamos alcanzar uniéndonos y sumando nuestros esfuerzos y de esta oportunidad extraordinaria de no seguir dependiendo y marcar una ruta que nos señale como pauta y como absoluto ejemplo al mundo. Eso es lo que tú y nosotros estamos construyendo desde Ulapa, Florecita, y eso es absolutamente importante para esta región, para este tiempo, con la gente que en este momento está dispuesta a hacerlo, creo que es el momento adecuado. Voy a hacer una referencia que tiene que ver con tu, tu, parte, tu parte más íntima, Florecita, porque en Latinoamérica muchos te conocen, muchos, muchos te conocen, en el mundo muchos te conocen ya, pero Independientemente de esto que nos acabas de comentar, quiero hacerte unas preguntas más personales, si tú me permites. Por favor. Floresita, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida hasta este punto? Lindísima pregunta. Mira, la lección más importante la aprendí de mi papá siendo chica. Yo tenía cinco años y me estaba muriendo. Tenía una enfermedad muy jodida. O sea, creo que no es casual que me dedique a esto. Eh, tenía una, una clepsiela que tenía final trágico en el 99,9% de los casos. Y mi papá, a pesar de que le habían dicho que yo estaba eh, totalmente desahuciada, desobedeció. Desobedeció todo. Desobedeció, desobedeció, desobedeció y consiguió que trajeran en un avión en el año, te estoy hablando, 68 el año que se llevó a, a, a la luna, ¿fue el 68 o no el 69? 69 69 yo tenía 5 años y mmm, me acuerdo de esto porque mi papá me contaba que era muy difícil comunicarse telefónicamente con Estados Unidos porque las líneas estaban tomadas por la cuestión de la transmisión del viaje a la luna, algo que parece impensable hoy, ¿no? Eh, y, y mi viejo logró solo eso cuando nadie le daba crédito a su, a su decisión, a la decisión, a la determinación que él había tomado de salvarle la vida a su hija. Y entonces yo aprendí de mi papá, y después eso se, se verificó en otras oportunidades, eh, que uno tiene la obligación, el derecho sin duda, pero la obligación, sobre todo la obligación, de desobedecer cualquier institución que no esté a favor de la vida de uno. Entonces, cuando uno ve que hay un pensador político en la Argentina, que se llama Jaureche que él hablaba permanentemente del cipayismo. Eh, el cipayismo el es eh, la, la, la actitud que tiene alguna gente de creer que todos los demás son mejores que uno, ¿no? De... de de adoctrinar en relación a que lo de afuera es mejor, lo que tiene el poderoso es mejor, lo que tiene el del norte es mejor, lo que tiene el rubio, lo que tiene el blanco. Y, y lo que eh, Jaureche decía era que no se construye nada creyendo que el poderoso, que es el otro, tiene todas las de ganar, sino que hay que dar pelea siempre y darla con alegría. Y a mí me parece que mi papá... Eh, fue en ese momento cuando me salvó la vida a los cinco años, logró acercarme de un producto de su historia ideológico-política. O sea, él desobedeció sintiendo, bueno, muy bien, la jerarquía me está diciendo que mi hija está frita, pero yo voy a dar pelea igual porque soy un sujeto. Entonces el sujeto, el sujeto entendido como sujeto de acción, sujeto político, sujeto poético, eh, tiene que eh, habilitarse, tiene que permitirse y tiene que obligarse a la acción en defensa de sus propios intereses. Yo no soporto a la gente que no defiende sus intereses. Me desagrada la gente que eh, la gente sometida. No puedo evitarlo. No es que entiende, digo, pobrecito. No. Me parece terrible cuando alguien está muy lastimado. Sin duda, cuando alguien está muy lastimado, lo único que uno puede hacer es abrazar al otro. Pero cuando es una cosa lógica, ¿Cómo? Como repetir de vuelta, uno tiene la obligación no sé cómo Eso lo dije. Es, no sé. es, para, es para notarlo. Uno bueno, tiene no sé, la, de... la obligación de defender su vida. La obligación de defender su vida. Inclusive, en la, en la... yo no, tengo, no comulgo con ninguna cosa tanática. No comulgo con... Eh, cuando era piba, justamente por esto probablemente no me animé a drogarme, no me animé a hacer cosas autodestructivas. Tengo otras autodestructivas. Como, soy gorda, un montón de cosas, pero, pero eh, deliberadamente no puedo, o sea, no creo en, en, en, en ninguna estética decadente, me molesta la cosa decadente, me molesta la gente, eh, me molesta la ironía, el escepticismo, todas las formas de no vincularse de manera concreta con la realidad, de manera productiva, eh, las rechazo, y yo creo que es importante que rechacemos muchas cosas, que podamos obligarnos, uno no crece si uno no rechaza, si uno no rechaza determinadas energías muy tentadoras. Entonces, yo no tengo formación religiosa, mi familia era agnóstica y atea, no estoy bautizada, pero siento que tengo, de alguna manera, una religiosidad propia que está vinculada a construir todo el tiempo. Hay una frase preciosa de, de, de Martin Luther King, que dice, aunque yo supiera que mañana va a estallar el mundo, igual voy a plantar mi manzano. Porque eso es la esencia de él, creer en que hay que plantar el manzano. Entonces planto el manzano y si revienta el mundo, bueno, reventará el mundo, pero yo aposté, tuve fe, fe en la vida, fe en las personas, fe en que alguien frenara la explosión al día siguiente. Fe en, yo no sé si tengo fe metafísica, pero tengo fe en los niños, tengo fe en la gente, tengo fe en la inteligencia humana, y creo que tenemos que construir cada instante de nuestra vida en relación a un paradigma ideológico que el que no lo tiene, cuando la gente orgullosamente dice ¡ay, yo soy apolítico! a mí me da risa porque digo, debería darte vergüenza eh, debería darte vergüenza la, la gente que no tiene capacidad de plantarse frente al mundo entendiendo que hay cosas buenas y hay cosas malas y eso es ser una persona con, con formación política o con ideología política sin capacidad de determinación, de elección que le da todo casi igual, ay na, na, na, na, na, na, na, na. no sirve, no sirve, no sirve para enamorarse, no sirve para educar a los hijos, no sirve para dirigir países, no sirven, y nosotros somos, somos la humanidad, no somos eh, vos, vos, vos, vos, somos la humanidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la propuesta tiene que ser siempre humanística y siempre tiene que involucrar valores e ideologías que socialmente propendan a la vida de todos y a la vida humana. Todo lo que no vaya en esa dirección es basura, es mierda pura. Florecita, muchas gracias. Florecita, ¿qué estás aprendiendo en este momento? Vos y tus preguntas, David. A ver, estoy en un momento complicado donde descubro que, que estoy grande, que mi papá puede tener poco tiempo de vida por delante, porque está muy grande y tiene enfermedad que yo misma no soy fuerte en un montón de aspectos, que tengo problemas de salud, eh, entonces me agarró el apuro por... Uno cree siempre que está haciendo todo el esfuerzo posible por ver la verdad sobre la mesa, pero a veces se engaña. y Yo estoy con mucha urgencia de liberarme de algunos lastres personales, eh cosas que no puedo hacer y que a veces no sé si es que no puedo porque, porque tengo algo demasiado aprendido o porque no quiero. Entonces lo que quiero es dejar de engañarme con aquellas cosas que no quiero y que digo que quiero. Y quiero lograr, porque muchas de las fialdades de uno, uno las, la, las construye defensivamente. Yo, por ejemplo, he descubierto que tengo una capacidad de manipulación extraordinaria. Lo descubrí hace poco, en serio. Y soy súper seductora si me lo propongo, y sé llevar las cosas a donde yo quiero, y honestamente, creo que lo he hecho defensivamente, para no perder el tiempo, porque soy ante todo eficaz, o sea, no me arrepiento, quiero decir, en muchas ocasiones hubo que llevar el barco a puerto, hay una película muy linda, que se llama Capitán de Mar y Tierra, y el, el capitán del navío, es bastante tiránico en algunos aspectos, y él tiene un mejor amigo, con el que comparte el ingreso al mundo, porque eres un humanista, un biólogo humanista que lo acompaña en el barco, que junta las hojitas y va haciendo todo el trabajo de naturalismo en el barco, que lo condena y le dice, pero escuchame una cosa, ¿cómo puede ser que seas tan poco contemplativo con la situación personal que está viviendo fulanito, otro marino, por ejemplo? Y este le explica que él tiene una misión, que la misión es el barco y que él tiene que ser el capitán del barco. Bueno, yo siento que cuando uno tiene aprendido desde muy chico, que tiene capacidades de análisis de la realidad bastante sobresalientes, y yo tengo que decir que yo creo que las tengo, porque no soporto a la gente que hace falsa eh, modestia, si se va a habilitar para capitanear un barco, tiene ¿sí? que estar listo para aguantar todo, también los motines. Eh, la gente estúpida jode siempre, la gente ignorante jode siempre, y puede ser buena gente, y ser estúpida y ser ignorante, sobre todo puede ser ignorante y ser buena. La estupidez es más jodido porque tiene un, tiene un perfil moral la estupidez siempre. Ser estúpido siempre es más cómodo que no ser estúpido. Entonces, eh, respecto de eso, uno en algún momento dado, en la velocidad del hacer, hace uso de sus capacidades de manipulación y se vuelve eficaz. Bueno, yo quisiera morirme de vieja, ahora que siento que estoy vieja, y que estoy aprendiendo este periodo nuevo de mi vida, de ser adulta, logrando convivir en una organización donde pueda hacer uso lo menos posible, pero de verdad lo menos posible, de todo el poder nefasto de manipulación que tengo. Vale decir, me gustaría poder transparentar al extremo porque tuve la inteligencia de construir un alrededor inteligente y formado como para no destruirme cuando yo esté en bolas. Quiero poder estar desnuda entre gente noble. Ese es, ese es el aprendizaje de esta edad. Muchas gracias, Florecita. En la construcción de el esfuerzo personal de cada uno tenemos épocas de grandes victorias de grandes fracasos de resultados medianos dime cómo es que tú piensas que el fracaso ha moldeado tu vida Uf, todo se lo debo todo se lo debo eh, todo se lo estoy debiendo en este mismo instante la humanidad es un permanente fracaso que uno puede hacer con más o menos talento. Uno puede emprender, o sea, te vas a morir. Esa situación de fracaso incita en la existencia eh, es un diálogo permanente que uno tiene que tener con esa capacidad de fracaso infinita. ¿no? Eh, yo claramente querría ser eterna porque tengo mucha tarea. No por una cuestión de, de narcisismo y goce, porque la verdad que no puedo decir que tenga... Yo tengo el goce colocado en el deber. O si sea, hubiera debido dedicarme... No sé, si hubiera habido quizás eh, un lugar para, en la curia para las mujeres, yo me imagino sacerdote. Eh, no sé cómo se maneja eso de deserotizarse absolutamente, pero, pero, pero bien vale la pena. Porque o sea, me puedo llegar hasta imaginar en una situación de celibato porque tengo como una idea del deber muy fuerte. O sea, yo me siento mucho más identificada con un soldado que con otra cosa. Y el buen soldado aprende solamente de los fracasos, solamente de los fracasos. O sea, eh, cuando vos trabajas con enfermedades, hay algo que se te va tiñendo o sea, yo me doy cuenta de que a veces cuando viene alguien a hablar y te cuenta historias de un chico que está en una silla de ruedas que se le cayó el brazo, que se está perdiendo la nariz y que eh, le sangran los oídos, qué sé yo. Hay una, un universo de tanto morbo en lo nuestro que... A veces yo siento que estoy teñida de manera indefectible con una tentación por lo trágico, que no me gusta, pero me, me, me habita. O sea, yo tomo una pastillita todos los días de un antidepresivo que creo que funciona conmigo como una cosa para mantener a raya el sentimiento trágico terminal. O sea, tengo todo el tiempo miedo de, de morirme y de que se mueran todos y estoy siempre a dos pelos de volverme completamente loca pero con mucho control de la situación, porque le tengo tanto miedo a la locura y tanto rechazo, siento que es tan cómodo volverse loco que una vez una psicoanalista cuando a la chica me dijo, no te vas a volver loca nunca porque ya padeciste lo que es tener viejos locos a mis padres y, y no te divierten nada, y por eso nunca me drogué, ni me emborraché, ni tuve necesidad de otra cosa que no fuera mi propio fuego. Pero, pero la locura está ahí. Y uno está hablando demasiado a diario con gente que se muere, se muere, se muere, se, muere, se me muere el hijo, se muere la... Y yo escucho a mi familia caminar alrededor mío harta de escucharme a mí en mis Zooms hablando de, ¡Vayan volando! ¡Porque se va a morir! Se va a morir ta, ta. O sea, la muerte, la deformidad, la podredumbre, el dolor, están sobre la mesa. Entonces, eh, eh, el fracaso... Tiene que entenderse como, como una parte obligatoria de, del diálogo diario. Vos tenés que saber que te vas a morir ese día 70 veces y que sos una ave fénix. Te vas a levantar. Muchas gracias, Fabricita. En el transcurso de la vida, uno conoce a personas interesantísimas. Sí. Interesantísimas. De esas que te dejan un gran sabor de boca, un recuerdo que dura para toda la vida. Por favor, eh, por favor, dime, Florecita, ¿a quién conoces tú o has conocido que piensas que yo debiera conocer? Mm, ¡Qué bueno! Todas tus preguntas, David, son 100, por eso te adoro. Eh, a ver. Yo siento que estoy dividida en dos vidas. Cuando viví exclusivamente en el mundo del arte, porque realmente vivía exclusivamente en el mundo del arte, eh, hubo alguna gente extraordinaria, León Ferrari, un artista interesantísimo nuestro, y eh, Edgardo Jiménez, amigos artistas siento ahí, que fueron un alimento extraordinario de goce, de libertad, y de los que yo, yo siento que he hecho mano a diario de, de, ese, de ese nutritivo combustible de todos esos años, yo siento que estoy eh, trabajando con la nafta de esa vitalidad, de ese erotismo, de esa alegría de vivir. Eh, y me gustaría que todo el mundo tuviera eh, la suerte de conectar con... A mí me encantaría ser profesora de literatura en un secundario, porque siento que así se pueden salvar muchas vidas. Me gustaría que no hubiera adolescente que no hubiera leído a Jack London eh, y el llamado de lo salvaje. Entonces, creo que vos y yo tendríamos que haberlo conocido a Jacques London, pero de alguna manera los podemos conocer a través de su escritura. Eh, una vez hablábamos también de Aristóteles, que yo te contaba que la verdad me hubiera gustado, sin su, <risa> me hubiera encantado ser su amiga. Eh, a mí me enseñó una vez alguien, alguien que no fue un gran amigo, porque fue una persona que me lastimó, pero es un, un poeta, un cantautor, Silvio Rodríguez, me dijo algo que me sirvió muchísimo me dijo, la vergüenza es un sentimiento que enseña mucho, es un muy buen sentimiento. Y me lo dijo en relación a que yo era una persona de clase media alta argentina, y se ve que, en esa capacidad de manipulación que nombraba antes, hacía uso de los recursos a los que tenía acceso. Entonces él me dijo, vos muchas veces tenés orgullo por lo que tenés más que por lo que sos, y eso debería darte vergüenza. Y fue como, ¡ton! Claro, él era grande, yo era chica, pero... Fue tremendo que me dijera eso. Me sirvió muchísimo, muchísimo. Ese mismo día sentí que se me caía cualquier tipo de apego narcisístico por eh, los capitales simbólicos que me rodeaban. Y sentí todo lo que yo pude haber aprendido, leído, aprendido, bla, bla, bla, bla, lo que tenga material e inmaterial, si no se transforma en un producido mío, no es nada. Porque una cosa es decir, estoy orgullosa de mis objetos, y otra cosa es, estoy orgullosa de mi formación. Y la formación también es una cosa a la que uno ha accedido por el capital. Y no quiere decir que uno sea. Hay un problema hoy, porque hay mucha gente que está orgullosa por lo que ha aprendido. Y eso es un problema. O sea, está lleno de, de, de, de engreídos eh, posuniversitarios que realmente no hacen un carajo, no escriben nada bueno, pero hicieron la carrera de letras. Eh, y, y vos decís, pero bueno, ¿dónde te vinculaste con la palabra de alguna manera...? significativa, nunca, jamás. Bueno, entonces yo siento que ese día ese hombre a mí me liberó de algo importantísimo y me puso en un lugar que por suerte el arte te obliga a ver que es el lugar de habilitarte. Eh, eh, eh, el, el artista es el que hace, es el que, el que se habilita a ser, es el que es el, el artífice de su, de su, de su fantasía. Y yo siento que yo todo esto que hago, lo hago desde un lugar artístico. En un sentido no snob, pelotudo, sino que creo mucho más en lo que aprendí en la dinámica de la poesía, de la vida, que en todas las cosas que pueden aprender en cursos que dan las farmas o las facultades sobre el manejo de la gestión de la enfermedad. Eso no importa tres carajos. A mí me sirve lo que aprendí en la argamasa poética de la vida. Eso es lo que me sirve. Muchas gracias, Florecita. Veo que a tus espaldas hay una biblioteca nutrida, una, linda. un espacio lindo del que las reflexiones, por supuesto que abundan. Eh, si yo te preguntara, Florecita, recomiéndame un libro, ¿qué libro me recomendarías, Florecita? Verá, voy a hacer lo siguiente. Este... este... Este camino yo siempre lo hago hasta la cocina para ir a buscar lo que voy a tomar. Y cada vez que voy hasta la cocina, me enorgullezco de poder mostrar la biblioteca porque es grande y no se termina nunca mi biblioteca. Es hermosa mi biblioteca. Y yo, si tuviera que recomendarte un libro, tengo... Bueno, no, voy a perder tiempo si lo saco de la biblioteca ahora. Pero te cuento. Sí tengo en la cabeza uno. Uno es... Un libro para adolescentes, en realidad, porque no es un libro de calidades literarias extraordinarias, pero es fantástico, que se llama Más que Humano, de Theodore Sturgeon. Cuando aparecía el pensamiento gestáltico, eh, Theodore Sturgeon escribió Más que Humano, que es la historia de un... Empieza con la historia de un idiota, pero ese idiota se junta con otros. Son todas personas imperfectas, incompletas. Y arman una inteligencia y un ser poderosísimo. ese libro a mí me importó mucho, muchísimo. Otro libro. Espérame, Florecita. Espérame, sí. Florecita. Es que te quiero comentar, como ya lo hice en semanas anteriores, que alguna parte de tu pensamiento articulado con esta argumentación robusta que tienes se parece mucho a la de Celita. Celita me recomendó el mismo libro. No. Me recomendó exactamente el mismo libro. Ese es el que me recomendó. Y ahorita que la tengo aquí junto a mí, me dice, ya ves, te dije. <risa> Celita, te amo. <risa> dice que también. <risa> Qué genial. A ver, che, que es increíble ya nos pasó, ¿eh? les cuento todo que ya nos pasó con Celita. En relación al amor por Aristóteles. Sí, eh... en, en, en alguna ocasión estábamos en, en el, el museo en Alemania, en el museo de Alemania, y ella se sacó, Cinco fotos eh, cerca del busto de Aristóteles y de Platón. <risa> Entonces, bueno, evidentemente sí es fan de ellos. Y ahora que te escucho hablar, yo te he escuchado ya muchas veces, pero ahora que te escucho, Celita está sintiendo con la cabeza lo que le he dicho. Mira, eh, Florecita se parece mucho en los gustos a ti y en la articulación estructurada que tiene. Es, es muy parecido. Ya podrás tú platicar con ella. Y harán, tenemos que encontrar harán migas increíbles a mí no me cabe la menor duda, yo de verdad la quiero de verdad la quiero Gracias, eh, la quiero aparte porque me deja tirarte flores sin matarme porque <risa> yo estoy acá desde lejos diciendo ay David, David, David y Celita y no me ahorca eh, yo te voy a dejar hacer lo mismo con mi marido te juro Celita <risa> claro que sí, claro que será un placer Florecita permíteme preguntarte espera, espera, espera. quiero decir algo más de los libros ah perdón, perdón no, tengo, tengo que recomendar otro libro. Un libro que me parece es muy importante, pero son todos libros que creo que son fáciles, son libros que tienen que servir en la adolescencia. Un libro maravilloso es La balada del café triste de Carson McCullers. Okay. Es la historia de, eh, del encuentro amoroso entre tres fulanos. A ama B que ama C que ama A. Y, y es, es extraordinario. Donde de nuevo lo que aparece es la potencialidad estructural que se pierde cuando A no puede mirar también a, a C eh, y viceversa. ¿no? O sea, como un, cuando no hay una circulación eh, amorosa. Y otro libro que recomiendo muchísimo es La llamada a lo salvaje de Jack London, que creo que es primordial leer, porque aparece toda esa cosa que tenemos el hueso de la desesperación humana. No, mentira, y hay otro libro más que hay que leer, que es El inmoralista de Andrés Gide el tipo que se estaba por morir y que decide fortalecerse sobre una roca. Ahora me estoy dando cuenta, todos tienen muchísimo que ver entre sí. Y otra última cosa, un poema que tiene que leer la humanidad entera, que es el poema de Blake sobre el tigre. Okay. ¿Quién trazó tu aterradora simetría? Le pregunta al tigre. Es casi una pregunta sobre el sentido de, de la existencia de Dios. Eh, el poema de Blake del Tigre es, es algo importante para tener cerca del corazón cuando uno está creciendo. Te prometo que los voy a leer. La, la próxima vez te los comento. ¿Qué dije? Te ¿Para, gracias, ¿para pues? qué dije? Dije, Jack London, La Llamada Salvaje, eh, Más Que Humano de Sturgeon, eh, La Balada del Café Triste de Carson McCallers y el poema de Blake de... Sí, está perfecto. No, bueno, y el, bueno, el inmoralista de Gide. Los voy a leer. Está. cuatro libros y un poema florecita preciosa hay alguna experiencia de estas que tú hayas vivido que resonaron en tu ánimo en tu alma en tu entusiasmo mayúsculo que tú me recomendarías que yo viviera una experiencia Eh, mira, a mí me pasa, a ver, tres experiencias me vienen a la cabeza. La experiencia uno es, un día fuimos con mi hermano y con mi mamá, estábamos en Brasil, y una amiga nos llevó a remontar una catarata. Y la catarata estaba llena de, era realmente peligrosa, era una catarata, a mí me impresionan las arañas, y acá había arañas flotando en el agua, y no podíamos volver atrás, porque estábamos solos, había una persona, una amiga de mi mamá que nos guiaba, y había un montón de arañas flotando en el agua, y yo la vi a ella pasar, sin impresionarse. En un momento dado, de verdad, me asusté porque, porque había una, una cobra coral adentro del agua nadando. Pero lo que recuerdo fue, en ese, fue como una mañana muy, muy profundamente loca. loca. Eh, lo que recuerdo es haber tenido de golpe la cabeza abajo de, no sé, las toneladas de agua que me caían en la cabeza. Era muy fuerte. El, el golpe era muy fuerte, el ruido era muy fuerte, la energía era... Difícil, era difícil de salir, de, de, de haber apoy, puesto la cabeza abajo del agua, porque te sostenía. A mí, no sé qué me hizo, pero me hizo mucho bien sentir semejante poder en la carne, en la carne del cerebro. Fue como sentir... Eh, no, nunca uno tiene posibilidad de sentir la fuerza de Dios en el cuerpo. Y yo sentí en ese momento la fuerza de toda una montaña que se caía sobre mi cabeza hecha agua. Y que además podía, vieron ese lugar morboso donde uno cuando tiene miedo de algo, la agarra como un escalofrío y avanza, eh, ¿cómo puedo explicar? Eh, encontré un texto en Facebook de hace muchos años que ahora lo postee, porque me lo recuperó Facebook, que es, yo siempre tengo mucho miedo político a, a las dictaduras, o sea, vivimos pasándola muy mal la dictadura en la Argentina con mi familia y la gente amiga que quiero, y le tengo terror, y le tengo terror a los pseudofascistas, le tengo terror a los que se creen democráticos y son fascistas, le tengo terror a los ambiguos, y tengo realmente terror al nazismo profundo que navega algunas personas. Y, y en una manifestación, y ahí está la segunda, si querés, eh, experiencia, hay un momento donde uno cuando está con otros pierde el miedo. Está la policía, están los gases, y vos estás diciendo que querés derechos humanos, y en un instante lo que viene siendo el terror de años se transforma en otra cosa. En, en, en mostrar yo soy este, es realmente salir del closet en un sentido como viviste lo que es la clandestinidad política, sentir que estás en la calle junto a tus compañeros y que podés gritar no a la muerte, no al fascismo, adelante de, de gente que es tu peligro, que son los potenciales asesinos, es algo impresionante como sensación. Yo siempre, esa, esa, esa cosa que me acordé, esa emoción que me acordé que puse en Facebook, es que, ¿viste en las películas cuando hay un plano corto de un ejército primitivo, no sé, qué sé yo, los escoceses contra los ingleses, ponele, y en el ejército están unos están con unos palos y los otros vienen a hacerlos mierda pues vienen con caballería, con todas las armas, cuando la cámara toma esos planos cortos del de valor, de la bravía de los hombres que están dispuestos a morir juntos, a mí hay algo que se me excita poderosamente internamente y que es un deseo, en el fondo, de, de poder morirme en esa situación de hermandad. Me gustaría poder morirme acompañada de todos los compañeros con la cara al cielo. Y, y esa situación de pasar, de pasar por arriba del miedo y sentir la bravura es una emoción, es una emoción extraordinaria. Sentir... Yo que soy una persona muerta de miedo, si estoy con vos, no temo y no temas porque estoy yo. Muy bien, Florecita, me gustó. <ríe> Florecita, tú has estructurado, has armado un trabajo excepcional desde mi punto de vista. Has creado una condición que refiere <ríe> inevitablemente a un ejercicio poderoso, apasionado, determinado, mayúsculo en la región, mayúsculo, que no tiene parangón y que para Argentina es indispensable. Te pregunto, Florecita, ¿cómo puedo yo sumar a tus acciones? A las nuestras. Eh... Y yo creo que el gran ejercicio del hombre y la mujer contemporáneos es, eh, el gran ejercicio, es redescubrir el sentido del valor, de la bravía, de la bravura, que no es no tener miedo, sino que es actuar igual a pesar del miedo. Seguramente pocas veces ha habido tanta situación de control, la globalización hace mucho para que uno sienta que es muy poquito el movimiento que uno puede tener adentro de la caja de su cuerpo y mucha gente siente que eh, es ínfimo lo que puede hacer. A mí me alucina el ejemplo de las feministas chilenas que salieron a la calle a cantar y a bailar El violador eres tú. Y yo creo en los movimientos, creo en, y el factor del movimiento es que no hay una organización perfecta, absoluta. El movimentista se acerca a los parecidos, a lo que más se le parece. Las mujeres que salen a la calle no se conocieron antes y estuvieron viendo. Bueno, pero ¿qué pensás de no sé de los vientres subrogados? No, sencillamente hay una cosa básica que es, no queremos que a las mujeres las maten ni las violen, y queremos que a nuestras niñas se les respete su derecho de sentirse importantes, dignas. Entonces, eso es un buen movimiento. Un movimiento es un movimiento que sabe eh, disipar las diferencias eh, cosméticas inesenciales para ir a lo estructural, para compartir un hueso importante, ¿no? O sea, el gobernar consiste básicamente en saber priorizar. Y yo por lo menos creo que tengo un rol en el mundo que tiene que ver con el área de gobierno. O sea, con, con, con priorizar y comandar. No tengo ningún problema en identificarme con el comandante de, de mar y tierra. Eh, siempre lo sentí así, me llevó un montón de enemistades también, hay un montón de gente que dice, "Ay, bueno, ahora no, ahora la cosa está más tranquila, pero es por épocas, no me voy a asustar, no me voy a, oh, sí, me voy a asustar, mentira, voy a sufrir, me voy a asustar, pero no me voy a sorprender demasiado, quiero decir, si pasado mañana, no sé, me, me, me, me lleno de enemistades, pues me pasó mil veces en la vida, que el que te quiere, si le das mucho a alguien y esa persona no te devolvió, te odia, y te, para destronarte te hunde y te morfa, y hay amores que son matadores, y hay gente que se siente en falta y te quiere dar dentelladas. Entonces, hay lugares donde el liderazgo te expone espantosamente a, a, a odios injustificados. ¿no? Eh, y, y yo en diferentes áreas, en la cultura, fui líder de pendeja, de chica, eh, y no tengo problema, no, no me hago a la coqueta y digo, no, bueno, líderes cualquiera, no, no, yo sé que tengo una responsabilidad de liderazgo y me encanta reconocérsela a los demás también. Eh, ¿A dónde voy con esto? Lo que quiero decir es que eh, el verbo de, de, de la bravía eh, tiene que ver con la responsabilidad histórica. Si uno siente que tiene responsabilidad histórica, de manera natural se habilita, se habilita la acción. Somos espantosamente burócratas de las causas más nobles. ¿eh? En discapacidad, por ejemplo, a mí me espanta la cantidad, yo digo persona con discapacidad, como hay que decir, pero me espanta la cantidad de gente que cree que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad existe nada más que para no decir persona discapacitada y para decir persona con discapacidad. Pero cuando vos ves que hay tanta imbecilidad, tanto, tanto políticamente correcto, tanta burocracia, tanto una ONG que sea así o así, otra ONG que sea su o así, eh, a mí me, me, me, me, me revuelve las tripas. Yo creo que la gente se define binariamente, más allá de que uno después pueda tener tiempo para el análisis de la sutilez y de la pequeña diferencia, hay que poder hacer grandes campos de pertenencia, porque hay enemigos en la historia, siempre hay enemigos de todas las causas. Entonces, si hay un enemigo, uno tiene que poder ser binario y elegir qué es lo mejor que tengo y, y cuidarlo y preservarlo. O sea, ¿qué es lo mejor que tengo? Es obligarme a ese mejor que tengo, que tal vez no es ideal. Yo soy eh, Kirchnerista políticamente. Y no, soy, no siento que sea lo más maravilloso del universo el peronismo, ni mucho menos. No, siento que es muchísimo mejor que lo que proponen los neoliberales ineptos y corruptos que estuvieron en el gobierno, que aparte mienten todo el tiempo. Entonces, ni dudo, ni dudo en alinearme con esa gente. Después en la interna, te reviso todo lo que vos quieras. Digo, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Pero hay que poder priorizar, privilegiar armar taxonomías claras, esa es la acción. Para poder ser valiente de verdad, y no un ruidoso que hace, tira petardos en cualquier dirección, uno tiene en todas las cosas que poder identificar, en este campo que está acá adelante, quién es el mejor, quién es el más bueno, el más noble, el menos neurótico, y cuando uno ve quién es el menos neurótico, yo estoy con vos, yo soy tu soldado. Entonces, a mí que me gusta comandar, y que soy un excelente comandante, tengo que decir, pues siento que soy una buena líder, siendo muy chica tuve que trabajar dirigiendo equipos en, en el Ministerio de, de, de Cultura de 500 personas, y lo hacía bien, y con conflictos con los sindicatos y todo, a mí que me gusta comandar, me encanta ser soldado, me encanta ser soldado, entonces, en algún momento uno tiene que poder identificar cuándo, porque eso es la función de la autopercepción, que es un problema gravísimo, hoy la autopercepción se juega en el campo de los derechos sexuales, de una manera que a mí me parece que puede llegar a ser medio riesgosa, honestamente, como... Si yo me percibo eh, un, un mono, eh, soy un mono. No, la autopercepción tiene que coincidir para que haya salud mental con la percepción que tiene el ambiente de determinadas cosas, porque si no, cualquiera dice que es artista y su obra no interesa a nadie, está bien, uno podría decir, bueno, pero mira Van Gogh, insistió y pudo, sí, está bien, pero en Van Gogh esa certeza fue tan grande, y, y, se la, y la pagó, porque se volvió loco, pagó la certeza solitaria, entonces, si uno tiene una certeza muy grande, solitaria, pagará el precio. Pero si no, uno tiene que buscar que la autopercepción sea lo más objetiva posible siempre. De hecho, Van Gogh lo hizo, él sabía que era talentoso. Ahora, cuando te dicen, podés percibirte como lo que sea, y no estoy hablando de que esté mal que una persona, si se percibe mujer, haga vida de mujer. No, para nada, no me, no me quiero meter con eso, pero digo, hay un, un lugar social para la autopercepción, eh, separada de lo que es la percepción del resto, que no es bueno. Entonces, cuando una persona no tiene no tiene dotes de liderazgo y los demás lo vemos, hay que tratar de hacer el esfuerzo de marcárselo. Es dificilísimo porque te odian también, pero hay que ser sincero porque la sinceridad ahorra tanto tiempo de vida a todos, tanto tiempo precioso. Entonces, hay que ser sincero, honesto, estar a la altura de las circunstancias, ser valiente... Buscar autopercibirse de la manera más sincera y objetiva posible, no ser humilde al pedo, porque no, la falsa modestia no le sirve a nadie. Donde vos seas el mejor comandante, comandá. Apenas aparezca un comandante mejor, correte. Si hay poder compartir con otro comandante que es excelente, compartí y alentalo. Esa es la tarea. Priorizar y gobernar. Muchas gracias, Florecita. De todo lo que hemos platicado hasta este punto no me queda la menor duda que el trabajo que se está haciendo en Argentina, en parte dirigido por ti, es uno que va a terminar por llegar a buen puerto y que va a traer a enorme cantidad de personas que viven con estos padecimientos, un ejercicio vivificante, equitativo, uno que les corresponde, uno que es su derecho. Es una charla interesantísima con una de las personas que mejor trabaja en Latinoamérica a favor de las causas de nuestros enfermos. A continuación, te voy a hacer una serie de preguntas que, lamento decirlo, solo deben tener una palabra como respuesta. Ok, difícil, malvado. Tu ciudad favorita. Mi ciudad favorita. Mirá cómo te arruino el plan, porque, o sea, para, ahora para buscar una palabra voy a tardar 18 horas, esto va a ser mucho más largo. ¿Mi ciudad favorita? No tengo. No tienes una favorita. No, a ver. Eh, me gustan las sierras de Córdoba, me gusta, me gusta París, me gusta el agua calentita en Brasil. Y me gusta. No tengo una ciudad favorita. Es una bueno. macana, ¿eh? ¡Para, para, no puede ser. Eh, ¿Para? ¿cómo, ¿cómo es posible que no tenga una ciudad favorita? ¿En qué ciudad me perdería feliz? Soy demasiado miedosa como para sentir. Bueno, La Habana, La Habana a mí me encantó. Okay. Pero, pero, pero no es mi favorita tampoco, no. No sé, no sé. Okay. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, la banana con dulce de leche. Okay. ¿La mascota que más has querido en tu vida? Mi perro Pototo cuando yo era chica. Okay. ¿Qué no puede faltar en tu mesa cuando invitas a tu familia? Mi mesa es una calamidad, nunca pongo nada. Eh, son ellos los que ponen cosas. Yo cocino mal. Y hago todo mal sirvo agua agua <risa> es una porquería mi mesa pero hay pero hay buena charla siempre hay buena charla okay. hay libros y hay buena charla okay. esta pregunta parece obvia pero qué prefieres un libro la televisión o el cine eh... no eh... ¿Sabes qué no es tan obvia? Eh, el cine, pero por una cuestión de praxis, honestamente, eh, el cine en televisión. No me gusta perder ni un segundo, entonces prefiero eh, resignar la calidad y ver las películas en televisión. Okay. Eh, ¿Viste? que Parecía que no. ¿Cómo iba a decir televisión? Televisión. Okay. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en familia? Discutir de política claramente. ¿Cuál es tu recuerdo? Ir al mar. ¿Perdón? Ir al mar, ir al mar, ir al mar con los perros, soltar sí. los perros en el mar. Uf, eso me encanta. Ir al mar. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu infancia? Eh, uf, tuve una infancia lindísima. Eh, estar con mi papá en la lancha. Mi papá permitiéndome manejar la lancha en el río, ir al delta. Eh, mi abuela contando cuentos mi abuela, mi abuela maravillosa trayéndome libritos ¿Pescaban en el río? Pescaba y tengo que decir que me da un poco de vergüenza que no sentía ninguna piedad por el pescado y hace poco me di cuenta, dije, ¿Cómo pude haber sido tan despiadada con los pobres bichos que sacábamos? Estaba chocha cada vez que pescaba Dime por favor Perdón, encontrar, encontrar alimañas y meterlas, encontrar una víbora muerta y meterla con formol en un frasco en Córdoba. Esas son así como experiencias sublimes. Mi primer escorpión en un frasquito, llevarlo al colegio en la cajita para mostrarlo. Me gustaba mucho la biología. Muy bien. ¿Cuál fue? Para, para, perdón, me acordé de algo. No, dije todo. La cosa más importante de mi infancia que recuerdo es. Yo le hacía discursos políticos a Pototo, mi perro, y a mis perros en el jardín. Y explicaba cómo íbamos a gobernar el mundo y qué tipo de sistema educativo estaba Que la verdad es que estoy de acuerdo al día de hoy con todo lo que propuse para modificar la educación. Yo te cuento, yo quería eh, mirar en un microscopio ultrasónico y no había ultrasónico para chicos, hay los comunes. Entonces pregunté dónde había y me dijeron en la facultad. Bueno, pero los de la facultad están todo el día en uso. No, cuando van los alumnos. Y no podemos hacer un turno a la noche, durante la noche, para los chicos. Entonces armé todo un sistema que era una ciudad hecha con museos y con universidades para que en contraturno pudiéramos usar las cosas. Y dije, hay cosas que se estudian con un profesor que te trae el manual, pero hay cosas que se estudian con el museo. Por eso es que me encantan los museos y fui directora de museos. El objeto es el que enseña. Entonces dije, a mí me gustaría aprender. Y entonces había armado todo un sistema que era una escuela que era rotación de chicos en diferentes museos para aprender las cosas. Y ese sistema, hace no demasiado tiempo leí que Alemania está teniendo un sistema de rotación en museos para hacer el aula viva. Yo hace siglos, tenía siete años cuando dibujé toda una ciudad con museos de diferentes temas y cómo los colegios iban pasando y los trabajos prácticos que había que hacer y demás. Me encantaba. Y se los explicaba a todos a Pototo. Perdón. Maravilloso. ¿Cuál fue...? ¿Ha sido o sigue siendo tu caricatura favorita? Eh, caricatura favorita. Eh. Uy, me encantan tus preguntas, caramba. Eh, me gustaba la inocencia con la que el pobre, eh, la, la tortuga D'Artagnan, eh, se tiraba a hacer las aventuras. Era un desastre como héroe, pero el crédito que tenía en sí mismo. Me gustaba la confianza que se tenía la Tortuga de Artagnan. Esa es la que te gusta más. No sé, no sé si es la que me gusta más, pero pienso ahora y me aparece la Tortuga de Artagnan. Fíjate que de repente uno empieza a buscar preferencias, favoritos y cuesta trabajo porque el cerebro te regala... Muchas imágenes, muchas personas, muchas ciudades. Te regala muchas cosas. Es, es difícil optar por uno, pero eh, evidentemente, evidentemente siempre habrá uno o algunos que son los preferidos. Tú eres una persona que en Latinoamérica y sobre todo en el ámbito de las enfermedades raras, poco frecuentes, poco comunes o como les queramos decir, se ha convertido en un referente obligado. Así como se señala la fama del de ingenioso hidálogo Don Quijote de la Mancha, también señalamos la presencia, robustez, la personalidad de Florecita. Ay, qué lindo. Bueno, yo hablo en México con mis eh, amigos que también se dedican a atender estas enfermedades. En múltiples ocasiones les refiero la pasión, la contundencia y la determinación con la que tú abordas tus tareas y siempre, siempre hay alguien que me dice, ah, sí, yo la conozco. Es decir, tu fama ha trascendido fronteras y en este momento está evidentemente en un punto muy alto, está en un pináculo. Yo espero siempre no solo ser parte del ejercicio de tus cariños cercanos, sino también parte de el esfuerzo mayúsculo agregado al esfuerzo monstruosamente mayúsculo que ustedes hacen allá en Argentina. Esta charla abrió la serie de entrevistas que vamos a tener o la serie de charlas que vamos a tener en los próximos 10 días y para mí fue muy importante que tú la inauguraras no solo porque representas una muy importante, muy importante parte de Ulapa, el alma de Ulapa, sino también porque eres mi amiga de hace muchos años. Eres una persona a la que yo no solamente admiro, sino que en muchas ocasiones me preocupo por entender cada una de las palabras que asignas al lenguaje con que me compartes tus conversaciones, y siempre me parecen muy interesantes me, me ha sido me ha sido es mutuo muchas gracias esta. me ha sido íntimamente gozoso ver que tienes tantas coincidencias con mi mujer eh, <risa> en el pensamiento pero tantísimas tantísimas eh, celita también me dice no no puedo solo una no no tengo una eh, eh, ella ella no puede Responderme, voté pronto. Ah, México. Ah, Pedro. Ah, ella me dice, no, no, no, David, es que es otra cosa, son muchas historias. Y luego me dice, ah, espérame, también esta y también el otro. Me hiciste que <risa> eso en este momento. Yo tengo que decir. Igual tengo que de terminar de contestarte porque me acabo de acordar de algo. Sí. Dale, sigue. No, no, no, vos seguís, yo después te digo. No, lo, lo que quiero decir es que me siento muy halagado porque hayas primero aceptado ser la primer charlista. Segundo, que feliz. haya queridos amigos que están escuchando lo que dices y no están escuchando eh, en este momento solamente a la dama que eh, está organizando un ejercicio muy importante desde Alapa, desde Ulapa, sino también a la mujer, al ser humano, a, a, la, a, la, a la mujer que en Argentina decidió un día por razones que solo el destino sabe que habría que luchar primero por su muchacho y luego por muchos otros como su muchacho y otros más. Me siento muy halagado por ello, me da mucho gusto que te hayan escuchado todas estas personas y que sepan Gracias. que Florecita no solamente es una bomba, un ente político absolutamente determinado y francamente acucioso en cada una de sus tareas, sino también que es la Florecita que yo más admiro y es esa que esencialmente... Siempre me regala su corazón. Muchas gracias, Florecita, por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias por ser la primera. Muchas gracias y permíteme darte la palabra para que me digas lo que te faltó. Lo que me faltó. Me preguntaste por el dibujito animado y yo me acordé de algo que no es dibujito animado, pero que sí fue mi favorito, que es el zorro personaje. Okay. Okay. Y explico por qué. Yo estaba enamoradísima de, de Diego de la Vega. Pero de Diego de la Vega más que del zorro. Porque Diego de la Vega era el que hacía el ejercicio de parecer un estúpido. Era el que, se, el que aguantaba la tentación. El padre le decía todo el tiempo, pero no te das cuenta que tendrías que ser como el zorro, que es un hombre valiente y vos sos un pusilánime que estás tocando ahí tu mandolina, tu guitarrita. Y Diego con mucha ternura se reía, se hacía pasar por un estúpido, porque él sabía que a su causa le servía el anonimato. Yo aprendí mucho de Diego de la Vega, estaba enamoradísima, ¿eh? cuando vino a la Argentina Guy Williams yo estaba desesperada porque sentía, no podía ir a buscarlo a esa Isa, ¿sí? porque dije, va a ser horrible porque no me va a reconocer, no sabe que soy su amor, le daba besos a la almohada a la noche, estaba como loca, ardía en fuego de amor y pasión por Diego de la Vega. De hecho, escribí, siendo muy chica, una carta pensando, bueno, me tengo que proponer como el personaje femenino para la serie, que me van a incorporar pues yo sé andar a caballo, voy a luchar, qué sé yo, que yo sea la que... Entonces yo iba a ser la loba, iba a acompañar al zorro, que es un disparate, era muy chiquita. Pero yo creo que en esa cuestión del superhéroe, del verdadero superhéroe, que viste, por ejemplo, en El hombre araña, El hombre araña le dice a la mujer, yo... Voy a tener que guardar el anonimato porque si no te voy, a, te voy a exponer a cosas muy malas. Por eso es que tengo que tener doble personalidad. Yo no creo que sea nada más que eso. Yo creo que el verdadero superhéroe disfruta profundamente de enseñar... Yo me considero una superheroína, les confieso. Y me encanta cuando le veo al otro la punta de la capa que se le escapa abajo del pullover. Me encanta descubrir superhéroes. Me encanta poder hacerle un guiño, y si no se dio cuenta no importa, saber que hay otro ahí que tiene la misma situación de creer en sí mismo de una manera total. Cuando yo estaba casada con mi primer marido, un día descubrí que él me había engañado, era ah, una pavada, pero bueno, pero me había engañado. Y yo estaba lastimadísima. Y de golpe me puse a pensar, dije, pero ¿cómo no iba a ser así si nosotros teníamos una vida sexual que era una mierda? Entonces, empecé a mirar alrededor. Y descubrí, y éramos todos artistas, el mundo del arte, toda gente libre, toda gente fantástica, qué sé yo, todas mis amigas casadas tenían una vida sexual de mierda. Y dije, esto es gravísimo, esto que está pasando, es lo más importante, o sea, estamos todas con una insatisfacción amorosa. Y dije, bueno, así como han pasado durante siglos, décadas y siglos, la humanidad con, con grandes zonas de dolor social no trabajado, nosotros tenemos nuestras zonas de dolor social no trabajado ahora. Y una es esa, una es esa, que la gente es muy hipócrita y todo el mundo se muestra fantástico y maravilloso y valiente y esto y lo otro. Y yo realmente quiero proponerle a todos que se habiliten, que se habiliten, que sean un poquito más valientes, que no se pierde nada, solo se gana. Siendo sincero, honesto y desnudando el deseo, solo Veramente. se gana. Desobedeciendo a los muertos y a los tarados y a los burócratas y a los poderosos Solo se gana. Entonces, y, y te digo más, David, ya corto, prometo. <ríe> eh, cuando, esto también siento que se lo debo a mi papá, esa habilitación. Mi papá trabajaba en publicidad y tenía la cuenta del, eh, del Citibank, un banco que en ese momento era muy importante, el Citibank. La tarjeta de crédito que tenía el Citibank era la tarjeta Diners. En esa época Visa ni existía, era, existía pero era chiquitita, sí, no lo usaba nadie. Eh, era Diners Club, la tarjeta. Entonces mi papá tenía que ir a hacer una presentación para diners, yo tenía que irme a la escuela y él se estaba yendo y me dice, mira, tengo que hacer una presentación a la tarde eh, para diners. Es, eh, por cada uso de la tarjeta tiene que venir asociado algo. Tiene que ser algo de bien público y no se nos ocurre nada suficientemente bueno. Si te ocurre algo, me llamas. Entonces yo de golpe hice clean, yo era reconservacionista, me gustaba la biología. Y lo llamé y le dije, mira papá, el metro cuadrado de tierra que no sirve para, el, para la industria agropecuaria es un regalo, es baratísima. Entonces por cada uso de la tarjeta de crédito, un metro cuadrado de tierra para reservas ecológicas. Y las va a administrar Vida Silvestre, que era una fundación que existía en ese momento. A mi papá le encantó y mi papá la llevó. Y la campaña ganó premios internacionales y yo lo pude llevar a mi hijo a conocer la reserva de el Cangrejal de, de San Clemente, que es una reserva que se hizo con esa maravillosa campaña, la filmó Luis Puenzo, el, el que ganó el, el, el Oscar a película extranjera, fue una película bárbara y una campaña que ganó premios internacionales, que fue la idea de una chica chiquita que estaba yendo al colegio, pero que sentía que tenía cosas para decir. Y yo entonces cada vez que tengo un impulso, o que alguien me ofrece una oportunidad para pensar algo grande, no lo desecho, automáticamente me obligo a la situación. Eh, porque fue muy lindo llevar a mi hijo esa reserva y explicarle a tu mamá, tenía 17 años cuando pensó esta reserva y la hizo posible. Dos reservas hicieron con ese sistema. Y yo sé que mi hijo ha aprendido eso, otras porquerías también ha aprendido de mí, pero alguna cosa buena. Y del mismo modo la tentación ha sido eh, cuando con Carolina nos llevamos a todos los chicos de vacaciones a las, a las sierras de Córdoba, fue algo que no parecía posible de hacer, fue un delirio. Lo definimos en dos días. Nos vamos a llevar 60 chicos de campamento para hacer unas vacaciones ideales donde puedan hablar de salud, de, de, nos fuimos con psicóloga, médico, profesor de educación física, profesor de música, profesor de teatro, 60 chicos a un hotel con todas las comidas pagas, y todo lo hicimos de una manera delirante y perfecta. Entonces, yo lo que creo es que cada cual tiene que... Supongo que la metáfora final de, de, de Jesús para el cristianismo sería eh, habilítense a sentirse responsables de traer el reino de Dios a la tierra, o sea, habilítense a sentirse eh, hijos de Dios, habilítense el ser humano entendido como la posibilidad de hacer todo lo que sienta que deba hacer. Y yo... Sinceramente creo que así como yo soy muy narcisista y me siento una maravillosa superheroína, sé que estoy rodeada de potenciales superhéroes que solamente tienen que tomar la determinación de mostrar lo más precioso que tengan y de ser muy exigentes en darle calidad a cada una de las partes de esa filigrana íntima de su valor, el que sea. Muchas gracias, Flor. Gracias esta, a vos. Esta hora y Piquito ha sido para mí una catarata extraordinaria de conocimiento acerca de tu persona. Gracias, amigo. Una plétora de información maravillosa, que te agradezco enormemente porque abre de una manera absolutamente contundente, robusta, este ejercicio de las charlas que vamos a tener. Ha sido no solo un placer tenerte como siempre, como interlocutora, la bidireccionalidad de nuestras charlas siempre es muy intensa y muy sabrosa. Muchas gracias a todos por escuchar a Florecita a y todos. a un servidor. Muchas gracias a todos por darse el tiempo a estas horas. Sé que es complicado para muchos, pero sobre todo, gracias a quien tuvo la amabilidad de tomar una parte de su valiosísimo tiempo para ponerlo a disposición de este encuentro. Muchísimas gracias, Flor. tú sabes que te amo, eres Florecita para mí hoy y siempre, y la verdad es ru rutilante, esta primer charlita pongo para atrás para que se pueda ver Muchas por gracias. la vida por la vida de todos vamos juntos brutilante felicidades gracias a todos que en, pasen bien en medio minuto amor. En la transmisión todos están en la transmisión lo, después les vamos a avisar dónde ya la pueden ver en repetición pero por lo pronto gracias a todos queridos amigos gracias a todos absolutamente sí, sepan sí. sepan dos cosas que son importantísimas uno, acerca de lo que dijo Florecita nunca se dejen pisar y dos nunca pisen a otros muchas gracias celta ¿quieres decir algo? si gustan todos, por favor, prender su video para que al menos sí. al pleno, un minuto, a todos los podamos ver va a estar precioso y padrísimo si pueden prender un abrazo, Flor un abrazo un abrazo Juan Carlos, un abrazo amigo, un abrazo Hernán y Marisa, chicos la verdad qué lindo estar juntos, viva la vida, viva la amistad, no tengamos miedo de ser lo que querramos ser, estemos a la altura de nuestros sueños de infancia, seamos maravillosos porque hay una única oportunidad. Saludos. Les agradezco a todos, muchas gracias, Adiós, Flor. sean afortunadísimos en este día y en los próximos 4.722 años. <risa> ¡Viva la amistad!